de personas para prevenir esta enfermedad. Yo sé que más de uno no es fan del nopal, seamos sinceros, ¿sí o no? Pero la verdad hay que abrir nuestras mentes y por supuesto nuestros gustos porque no saben de los beneficios que se están perdiendo de esto. Quiero que nos tomemos un minuto para reflexionar, imaginarnos cómo lo vemos en un futuro. Así, con nuestros hábitos, Comiendo lo que queremos, comida chatarra, no haciendo ejercicio y por supuesto no teniendo nopal en nuestra alimentación. Quiero que se imaginen. ¿Les gusta cómo se ven? Si su respuesta fue que sí, pues qué dichosos. Pero si su respuesta fue que no, es el momento de marcar historia en el mundo agrícola. Una de las ventajas que tiene este producto es que tiene mil usos. Uno de ellos es, el, por supuesto, el alimento. Puede ser también para elaboración de cosméticos, para alimentación para el ganado y, por supuesto, también para la ecología. Otra de las ventajas que tiene es que si nos ponemos a pensar, estamos abarcando un enorme mercado con tan solo un producto. ¿eh? Un producto está abarcando muchísimo mercado. Y hablando de capital... Uf, no se imaginan de las ganancias que van a obtener. Porque la idea no es solamente comercial aquí en México, sino extendernos todavía más para allá. México definitivamente va a ser un gran ejemplo para grandes potencias. Y cómo no, nosotros mexicanos chingones, no vamos a, se a sentir orgullosos de este cambio en el mundo. Y ahora estoy aquí y les voy a preguntar. ¿Están listos para este nuevo Alimento del Futuro? Porque la verdad que yo sí. Muchísimas gracias. Ok, la dinámica es, ¿hay preguntas por parte del jurado? Una fácil, una fácil. Porque es totalmente innovador, la verdad que sí. Y como lo dije en, un, en, en mi plática, este, este producto pues, es materia prima. O sea, si lo comparamos con otros productos de que ah, sí, vamos a ser cosméticos, ese es un, un producto como tal. Pero en la lialificación lo vamos a convertir en polvo, en lo cual convierte en materia prima de otros productos. Entonces es por ello que elegimos este producto. A usted, gracias. ¡Uh! Muchísimas gracias a la representante del equipo número uno. Muchísimas gracias a Joana. Eh, pedimos la participación del de representante o la representante del equipo número 2 por favor. Y si pueden alistarse de una vez el equipo 3 4 y 5 si es que van a pasar todos, para que estén aquí atentos, por favor. Muchísimas gracias Alejandro Sendejas, representa al equipo número dos. Corre tiempo. muchas gracias, buenas tardes soy Alejandro Sendejas y vengo representando al equipo 2. el día de hoy nosotros venimos presentando un caso más dedicado hacia la alimentación del mexicano bueno, para empezar tenemos la problemática este, bueno, lo que vimos primero fue que el problema en el nopal son tres cosas, primero es que una haya una mala este, organización en la venta del nopal. Esto produciría que pues nada más no se pueda vender en los mercados extranjeros. También tenemos, bueno, ya se quito la diapositiva. Eh, bueno, me va a pasar el siguiente, que sería, el siguiente tenemos, ¿por qué damos esta solución? Esta solución la damos porque el nopal... Es, tanto como el maíz, lo primordial para la alimentación mexicana. Aquí nosotros proponemos dos, la mermelada y las tortillas de nopal. Las tortillas de nopal simplemente tienen demasiado nutrientes. Yo creo que ya todos saben qué es lo que contiene. Ahora, ¿sabían ustedes que alrededor de 200.000 mil personas en México sufren de enfermedades o mueren por la mala alimentación? Ahora, el maíz trans, transgénico es uno de los más daños de nuestra salud. El problema es que no lo dan a consumir y nos lo venden como si fuera algo bueno. Yo les aseguro que todos aquí hemos consumido ese maíz más de lo que creemos y nos ha hecho demasiado daño. Por ello, entra el nopal aquí. El nopal, aparte de tener las varias propiedades que ya se ha dicho, este, más que nada, este este más que nada lo que hace y lo que diferencia de la competencia, porque ya muchos venden tortillas de nopal, lo que nos diferencia a nosotros es de que tenemos un campo orgánico, donde todo lo que está saliendo está saliendo 100% saludable. Hoy en día los mercados se están fijando en eso y la gente está queriendo cambiar su alimentación. El maíz está comprobado ...que se queda debajo del nopal. En las tortillas del nopal, nosotros tenemos esa ventaja. Tenemos más fibras, más calorías, te llenas con menos. Entonces estamos ayudando al, a la alimentación del mexicano, que es nuestro mayor propósito. 30 segundos para terminar. Para esto, lo que nos importa también, y lo que vemos a futuro... ...es de que no se desperdicie nada del nopal y sacar su máximo provecho. En esto, tenemos una, visto que el nopal se puede llevar no solamente en México... Hay demasiados mercados fuera de México que están creciendo su, su consumo de nopal. Tenemos Japón, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Todos estos están creciendo su consumo de nopal. Asimismo, también les quiero dar las gracias por todo. Y bueno, decirles jueces, jurado que está aquí, están listos para llevar el nopal y evolucionar el mercado mexicano y así llegar hasta algo global muchas gracias espera, espera un momento muchas gracias Alejandro y si puedes espera. todavía permanecer aquí en el estrado sí. para la sesión de preguntas, adelante jurados sí. antes que todo felicidades escucha? a todo el equipo por su esfuerzo y su propuesta eh, yo te quisiera preguntar eh, ¿cómo, ¿cómo ves eh, la parte del manejo del nopal y la tortilla de manera internacional? ok muy buena pregunta este, fíjate que yo veo muy muy fuerte el movimiento de tortilla si hablamos en el maíz el maíz fuera de México se mueve una cantidad enorme, es enorme cómo lo están consumiendo ahorita y como ya dije se está consumiendo un maíz transgénico que nos hace daño y se están dando cuenta ahora el, el crecimiento que ha tenido el nopal ha sido muy descomunal o sea ha sido demasiado grande Ahora, si nosotros damos una buena estrategia competitiva, pues es muy fácil dar a entender a la gente por qué es mejor simplemente consumir una tortilla en nopal y por qué te hace menos daño. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente, gracias Alejandro. El integrante, el representante del equipo número 3, por favor. Nuevamente, tres minutos, faltando 30 segundos, les diré para que se preparen. Gracias, Rodrigo. Tenemos a Rodrigo, representante del equipo número 3, para presentar su solución. Hola, buenas tardes. Antes que nada... Rodrigo Barrón, estudiante de gastronomía y ustedes sabían que el 20% de la producción de nopal se considera merma así es, el 20% imagínense, de una hectárea ustedes están, de una hectárea que nos produce 180 toneladas promedio, estamos generando 36 toneladas de descomposición de merma ¿qué vamos a hacer con esta merma? ahí es donde nuestra propuesta entra en acción son tres propuestas, tres productos los primeros, los primeros dos productos vamos a hablar del nopal tierno el nopal tierno es comestible vamos a empezar, jugo de nopal instantáneo ¿cómo? jugo de nopal instantáneo fruta verdura porcionada, piña nopal, apio porcionada en 200 gramos en una bolsa de kilo para poder congelarla y que fácilmente el comensal, nuestro cliente, pueda consumir su jugo inmediatamente. Segundo producto, nopal deshidratado enchilado. Este va a ir en porciones de 50 gramos, la bolsita. Como va a ir deshidratado y el anterior va a ir congelado, nuestro método de conserva va a ser muy grande. Nos va a ayudar a que pues, la longevidad de vida de nuestro alimento va a durar mucho más. Nuestro tercer producto, aquí es donde entra el 20% de merma de la producción. ¿Qué vamos a hacer con esto? Nosotros, nuestra propuesta es hacer un biocombustible. El biocombustible, ya estamos hartos de los combustibles fósiles, de los impuestos que nos están cobrando, de los costos tan altos, y es por eso que nuestra propuesta para innovar en esto de los combustibles, tomar esta merma que tenemos, que es, si lo traducimos... ...a nuestro caso práctico de las 80, de, lo de las 8 hectáreas... ...estamos tomando casi 300 toneladas de desperdicio. Esto es un impacto económico enorme, enorme, enorme en el productor. Así que ahora les voy a mencionar un poquito sobre el costo de nuestros productos. Es un costo basado en una receta estándar, es un costo ya con IVA... ...el costo del jugo de nopal serían 115 pesos por el kilo de porciones de frutas. Este, este, estos 115 pesos tienen una proyección de venta de 220 paquetes semanales. Estos paquetes semanales, nuestra proyección de venta van dirigidos hacia supermercados Costco, supermercados Sam's, Walmart, todos. Al mes nosotros vamos a generar un ingreso de 100 mil pesos. Así es, de la venta de 220 bolsitas semanales. Va para generar una ganancia anual de 700 mil pesos antes de impuestos. Y ahora hablando del nopal deshidratado, el nopal deshidratado lo, lo tenemos en 25 pesos. 25 pesos es una porción de 50 gramos. Ustedes se dirán, ¿por qué tan barato y por qué tan po poquita la porción? Nuestro mercado son todas las abarroteras de la ciudad buscar todas las abarroteras para cubrir una necesidad de personas pues que se pueden considerar que quieren tener una alimentación saludable con un snack saludable. Son 25 pesos con proyección de venta semanal de 900 paquetes. Esto nos generará un ingreso mensual de 90 mil pesos para una ganancia antes impuestos de 680 mil pesos. Ahora imagínense ustedes un producto que se te da en la calle, que se te da sin cuidado, que no tienes que tener, bueno, ahora el caso práctico notamos que es un nopal totalmente orgánico, 30 con la, segundos por favor. con la mejor tecnología para poder innovar en el campo, que es riego por goteo, varias cosas que el rendimiento de nuestro producto lo aumentan, así que les pregunto, así que el nopal es el futuro y el futuro es hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de, de retirarte, le pedimos al miembro del jurado, si tienen alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. De acuerdo a esta propuesta, investigaron si existen competencias. De lo, ¿De lo que ustedes proyectan Hay competencias, pero hemos notado que todas las competencias no se acercan a nosotros porque no es un ingrediente totalmente orgánico. Son ingredientes sí saludables, pero no que tienen la certificación de, or del, del, de ser orgánico. Así que si sí hay varios productos, el costo es muy competitivo para... Nos comemos a los otros productos fácil con nuestros costos. Con nuestros precios y pues, es mucho mejor el, nuestro producto que todos los demás Gracias. muchas gracias a ustedes muchísimas gracias ya está lista la representante del equipo número 4 los dejo con Sofía Hernández para presentar la solución del equipo número 4 Buen día, mi nombre es Sofía Hernández y en estos cuatro minutos que tengo quiero ampliar el panorama que se tiene Tres. del uso que se le puede dar al nopal. Pero primero que nada, ¿ustedes sabían que de las aproximadamente 8 millones de especies que tenemos de seres vivos en el mundo, un millón de estas están en peligro de extinción? Si lo piensas, el un millón es una cifra impresionante, pero es una cifra real. Y es consecuencia de la crisis ambiental que estamos viviendo hoy en día. Crisis que está en un punto incontrolable, donde el daño que hemos hecho es casi que irreparable. Por ejemplo, los gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, como el dióxido de carbono, el metano, han crecido bastante, más de lo que deberían. El sobreconsumo de plásticos, la mala gestión que se le da a sus residuos, están acabando con el mundo tal y como lo conocemos. Por eso vengo a hablarles de dos propuestas para solucionar estos problemas y que el potencial del nopal sea utilizado al máximo. La primera es la elaboración de biocombustible a base de nopal. Para este proceso, el nopal cortado es triturado y mezclado con agua para obtener una biomasa. Esta biomasa tiene que pasar a un biodegestor, donde es mezclado con más agua y estiércol y donde los generadores de calor hacen que se produzca este biogás. Este biogás al final solo tiene que pasar por un proceso de purificación. El biogás es una fuente de energía, una energía limpia, que puede ser utilizada para que el propio biodigestor pueda funcionar, pero para enfocarlo en esto de que sea biocombustible, ya que su rendimiento es muy comparable con el de la gasolina, es producido por un costo menor y obviamente contamina mucho menos. Por parte del productor requiere una inversión de lo que sería el biodigestor, claro, y del proceso de purificación a utilizar pero también requiere de una inversión por parte del consumidor debido a que éste tiene que hacer adaptaciones al vehículo para que sea capaz de recibir el biogás y utilizarlo como biocombustible una ventaja extra que tiene este proceso es que al elaborar el biogás se genera un líquido que es un residuo este líquido puede ser utilizado como fertilizante para el propio cultivo del nopal o para cultivo de alguna otra especie vegetal como segunda propuesta está la elaboración de bioplásticos a base de nopal. Esto se logra extrayendo el jugo del nopal y mezclándolo con una fórmula especial que tiene glicerinas, aceites naturales, etcétera, que le da propiedades sobre todo de resistencia y de elasticidad para que este se extienda a la forma que se le vaya a dar y se deje secar. De aquí se van a derivar productos como pueden ser bolsas de plástico, cubiertos, vasos, platos, etcétera. La ventaja que tienen los bioplásticos es que estos tardan aproximadamente en degradarse tres meses. Incluso pueden ser dos semanas si tienen contacto con el agua. A diferencia de su competencia que vendría siendo el plástico común, que tarda mínimo 100 años en que este se degrade. Aquí están las propuestas. Son oportunidades muy valiosas. Son oportunidades que pueden sí. ser posibles. <risa> y bueno... No sé ustedes, pero yo aquí veo oro. El nopal puede ser nuestro nuevo oro verde. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Uh, tenemos ya lista la intervención del jurado. Gracias. Me parece uno de los proyectos más innovadores. Aquí, ¿cuál dirías que es la principal complicación para poder llevarlos a cabo? Sería lo de los costos de inversión. Porque no solo es por parte del productor, sino por parte del consumidor. Este proyecto, por ejemplo, del biocombustible, aquí mismo en Michoacán, en Zitácuaro, hay una empresa que es Nopalimex, que hace lo mismo, y que justamente como que este problema tenía, ¿no? De ver si los consumidores lo iban a adaptar, porque el adaptamiento que le tienen que hacer al vehículo para que pueda utilizarlo, sí tiene un costo elevado de entre 25 mil, 30 mil pesos, pero bueno, el beneficio viene a futuro. Y lo mismo sería con la elaboración de bioplásticos. En este ya no es tanto de que el consumidor tenga que invertir, pero sí requiere una buena inversión en el ámbito de investigación por parte del productor. Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Y bueno, ya está lista Gaby Tinoco, la representante del último equipo, del quinto equipo para presentar las soluciones. Cuenta con tres minutos a partir de ahora. Hola, soy Gaby, orgullosamente mexicana y amante del nopal. El nopal nos identifica tanto a los mexicanos que incluso está en nuestro escudo nacional. Y cuando hacemos algo que es como muy mexicano, nos dicen siempre, oye, tú tienes el nopal en la frente, ¿no? Entonces, bueno, eh, lamentablemente nos olvidamos de esto y ya después, estando allá afuera, los extranjeros les cuesta mucho conseguir el nopal. Es algo muy exclusivo para ellos. Y nos voltean a ver y dicen, ¿por qué no le están sacando el provecho que deberían? Entonces, deberíamos hacerlo, ¿no? Pero nos olvidamos muchas veces de sus propiedades, de sus beneficios, de lo que nos puede llegar a llevar este producto y su versatilidad porque a partir de este podríamos crear otros productos hay comunidades que nunca logran llegar a pintar sus casas o las dejan a la mitad o si las llegan a pintar es con pintura, con muchos químicos que contribuyen al deterioro ambiental actual entonces el día de hoy les venimos a presentar dos propuestas la primera son aceites esenciales multifuncionales que nos posicionen en la gastronomía para la creación de cócteles y diversos platillos, también cambiando algunos ingredientes que se utilicen en el cuerpo para el, para la ayuda de nuestra piel porque tienen muchos beneficios. Otra de nuestras propuestas es hacer pintura a base de baba de nopal con la cual se reduzcan los químicos que se consumen actualmente por las pinturas que están en el mercado. Estas además significan un costo muy bajo de elaboración, por lo que podrían ser alcanzables para la mayoría de los mexicanos. Mi papá desde que yo tengo memoria es fan de, del espacio y hay una frase que, que voy a citar ahorita de Neil Armstrong, que es, un pequeño paso para el hombre... Un gran salto para la humanidad. De pequeños pasos se puede hacer el cambio en nuestro país. Y hoy les pregunto a ustedes, amantes del nopal, todos los aquí presentes, mexicanos, ¿les gustaría dar ese paso con nosotros? Muchas gracias. Listo. En el tiempo justo, gracias. La intervención por parte del Jurado, adelante. muy interesantes tus dos propuestas de solución, los aceites, aceites esenciales y el, el, la elaboración de pinturas. Igual que las otras cuatro presentaciones, a mí me gustaría, ¿por qué no ahondan más en el desarrollo del proyecto? ¿Cuál es la tecnología para, en, en qué han pensado ustedes para hacer los aceites esenciales? Y si más o menos tienen idea del monto de la inversión que se requiere para tener un aceite esencial. Ok, sí. Bueno, los aceites esenciales, hay dos tipos eh, de elaboración. Puede ser por eh, prensión o destilación, depende de lo que queramos lograr. Eh, por eso presentaba como dos ideas, que es para gastronomía y para el cuerpo. Eh, la pintura es nada más extrayendo la baba de nopal y agregándole otros diferentes ingredientes que se pueden encontrar fácilmente cómo es la cal, el agua y los colorantes. Gracias, Pau. A usted, muchas gracias. Muchísimas gracias. Daremos eh, unos minutos mientras el jurado delibera y elige al equipo ganador. Podemos invitar a los representantes, a todos los del equipo, los cinco equipos que estuvieron aquí, por favor pasen con nosotros. Bueno, es un excelente ejercicio, el famoso Shark Tank Moreliano, el primer encuentro con gran éxito entre los jóvenes empresarios. Gracias, nos falta... Gracias. No sé si Jacobo ya se encuentra listo con el veredicto final. La doctora Ilia sigue haciendo anotaciones. Y todos los demás estamos en suspenso.